Muy buenas amigos y amigas, aquí estamos en el gameplay Estoy con un catarro que no me lo quedó vídeo, pero Поехали. entre descarga y descarga vale, vale. vale, vale vivo, pero... esto sigue bloqueado Todo, hasta que yo lo desbloquee nada, nada seguir diciendo no, este han mandado ya, ya estamos otro lado, ¿sí? eh. Ah, La a ver, aquí, a por la hoy en el sonido que es lo que estamos activando que estamos haciendo completamente el primer sonido de que bueno. Ah, esto sí, se puede atacar los bichos mejor. Vaya Aquí. a ver no no no Tú sabes a qué me refiero ah, no no no no no no no no Las anillas, las anillas se quedan. Sí, qué bueno, qué. Sí. que... Hasta una copia. Bueno, una copia. Una reinvención, total. de la primera... de las primeras bases, directamente de... y como no me... Ah. han conseguido dos llaves de cédula muy bien, que este es muy importante oh, doctor Robotnik doctor Ekman ¿qué le pasa a usted? diga que también jugamos con él se diría que estoy en una dimensión digital He empleado tecnología similar en mis propios sistemas pero esta es mucho más avanzada vamos que no, no, no, no sabe ni lo que has creado no Recuerda, sabes ni lo que has hecho. No admitas eso ante nadie me puedes explicar el plan la cantidad de datos presente desafía toda cuantificación cuando... No, mira, no me vengas con palabras de experto. La cuantificación Pero no, y la cuantificación. En mi intento. Hostia, que gana de ver la película de quien Carla y vamos. Cada portal tiene sus propias misiones. Al cumplirlas obtendrás llaves de célula del, del caos. Podrás ver las llaves de célula que hayas obtenido en la parte superior izquierda de la, pa de la pantalla. Mientras que las llaves necesarias para abrir la siguiente célula aparecerán en el mapa. Bien. Okay. Entonces ahora tenemos que. Darla de ahí, exactamente qué. Bueno, y esto no esto no me va a llevar otra vez al mismo. No, no, no. Se transformará en. Se transformará en.. Super Guerrero. guapo es que se ve guapísimo el juego. ahí está ah, ¿no? ah que mira ah, ya va, ya va, ya va. era eso vale. ahí está ya pues yo creo que lo he hecho mucho mejor ¿eh? sobre presentaciones vamos a ver qué es lo que se cuece en nuestra comunidad que hace tiempo que la tenemos un poco abandonada ¿eh? y fijaos está en un estado estable pero también a su vez lamentable necesitamos medicinas y también comida así que vamos a buscar las dos cosas vamos a dejar aquí todo esto que nos sobra Bien, y bueno, vamos a coger. Ah, ya, ya, ya, con esto. La moral de Dominica ha mejorado temporalmente, pero ha gastado municiones para lograrlo. Ah, Dominica, no gastar muchas municiones. ¿Cogemos el coche de policía? A ver lleno, no está, vamos a, vale, uno de combustible frío. esto lo llenamos en un momento y nos vamos directamente. Okay. He sido de con estos dos zombies, no los he matado, he dicho para qué, o sea, habla momentos en los que pueda o no, o No o, por ejemplo, este es un buen momento para matar un zombie, a ver, que tenemos más por aquí, Not bad. Not ahí bad. está, muy bien, hostia, y tenemos comida también. I got Yeah, no, that's not a thing. Not bad, you know, for you. <coughs> Lo hemos conseguido. En la escuela vamos a coger la comida oh, todavía, queda, todavía queda por ahí ¿eh? todavía queda por ahí espérate esto es lo que pasa que está esta, este coche podrá ir más rápido pero que tiene no tiene pero mira este coche eh, si se arregla en fin no sé Is demasiado tarde para ir a get un arma más grande? No puedo discutir con ti A ver... ¿Qué más hay? Pero es que, es que hay una mesa, ¿no? Ver, bueno, pues nada, pues la mesa está... Reclamar esto como puesto avanzado. Es que sí y no, pero... Vamos a ir a por la otra... La otra es aquí, ¿no? Aquí, aquí tenemos un... Mmm, Laboratorios. Looks clear to me. Pero a ver qué es lo que hay aquí. Merry Christmas to me. Yeah, I'm still alive. Coming back now. I gotta rest a sec. Muy bien, muy bien. Almost out. Ahora ya sí que ya podemos meter esto aquí y volver a la base. Mañana continuaremos con. Vamos a, a los. A cabrones que veamos por ahí. Espérate que aquí. Por aquí tiene que haber un montón. Anda, qué listo, ¿no? ¡Fatality! ¡Ay, fatality! Me encanta. Pues nada, vamos a meter las cosas en el almacén. ¿sí? Y mañana seguimos con el Stray de the Kai. No olvidéis que mañana toca Estrellos de the Kai. Vamos a meter las tres cosas y ya vamos a ver cómo va. Pues mira, ya estamos alegres, estamos contentos, por lo menos para mañana, ¿no? Hasta mañana, ¿no? Ya me voy a meter aquí una bolsita de esta, esto y esto también. Que muy bien. ¿Hay alguna construcción que no a que se le pueda hacer algo? Eh, esto se es puede subir de la categoría. Esto, uf, esto hay que mirarlo desde aquí. Se puede mejorar. Y por aquí lo de la cadena de montaje, a ver. Vale, y aquí, en el salón, mira, podemos poner videoconsola, jugar juego de mesa, ah, no, juego de mesa, vale, vale, juego de mesa, y no, nada, más, pues, nada, a beber un poco. Amigos, hasta la próxima en Toxic Game Channel, nos vemos en el siguiente gameplay.